Hola, yo soy Tobías y no tengo suerte en el amor. Entre muchos mambos, lo único que me salva es la amistad. Tengo a cuatro personas que están conmigo en todos los momentos. Zoe, Imanol, Soledad y Trinidad. Tengo que agradecerles a todos los lindos momentos que pasaron. Son mis mejores amigos. Zoe es la novia de Imanol. Y Soledad, está contruinida, la verdad es que éramos un grupo de seis, sí, yo también tenía pareja, Renzo, lo amo, amaba tanto, pero me engaño, como todos los hombres. Me fui de viaje, en ese medio tiempo, conocía a Blas, siempre me mostró ser el tipo ideal, que me entendía y que podía volver a ser feliz de nuevo. Blas tiene una hermana, Rocío, una chica muy buena que su sueño es ser modelo y con su novio Lisandro se inscriben en el taller de Emanuel para una oportunidad. Ya Manuel tiene una amiga del pasado, Araceli, y la invita para el taller. Ella tiene dos amigos, Lautaro y Felicitas, que por casualidad es amiga de Olas y quiere presentar Lautaro a él. Mis dos queridas, Trinidad y Soledad, tiene un gran problema, ese problema se llama Amber, una exnovia que está obsesionada con ellas, ella tiene a Evelyn, una amiga que la quiere mucho, pero ella no se fija en ella. ¿Saldrá de ahí una nueva pareja? Esos y otros personajes más, somos. No hay amor en Buenos Aires, tu novela favorita que estrena en 2023. ¿Y vos? ¿Estás ansioso? No se lo pierdan.